en el primer momento la jornada democrática de la institución educativa Nuevo Horizonte sección Pablo VI en donde la institución con todas las instituciones educativas de Medellín está celebrando el Día de la Democracia Escolar. En este momento ya se encuentran dispuestos a las mesas para el proceso democrático. Aquí encontramos a los estudiantes veedores delgado grado undécimo, los docentes acompañantes y que acompañan también la mesa como jurado. Este es el bloque 1, segundo piso, donde era la anterior biblioteca y donde en este momento va a quedar consultorios, oficinas y sala de computadores de la aula bilingüe del municipio nos ha donado para la institución. Está ahí está la mesa, espera a los estudiantes. Mesa 3, los grados de 4-3, cuarto-3, 4, cuarto-4, 4, la mesa 3, séptimo-1, séptimo-2, que van a venir en el segundo momento. Y los cubículos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que están ubicados con el cubículo respectivo. Narra esta grabación el docente Héctor Hernán López, López docente de Educación Ética y Valores Humanos de la institución educativa Nuevo Horizonte y también promotor desde el área de los derechos humanos, democracia, la justicia, la educación en valores. Estamos en el bloque 2, bloque nuevo con también dispuesta a las urnas de personería y contraloría y el respectivo público y esta es una perspectiva de la institución desde el Bloque Nuevo, Bloque Número 2 siendo las 8 de la mañana la cancha que queda sobre el tanque de pm las espóricas de Medellín, declarado Patrimonio de la Humanidad, el agua vital para la vida. Ya se encuentra otra mesa dispuesta. Es la primera vez que una institución se hace votaciones de toda la institución en una sola jornada. Como ven, estaba saliendo las cosas perfectamente. Y aquí tenemos el bloque 3, con su perspectiva desde el bloque 2 y el bloque 4 de preescolar. Y esta es la perspectiva de la ciudad de Medellín desde de, el Barrio Popular 1, zona noro, nororiental de Medellín, comuna 1. Una. En este momento, el bloque 2, bloque nuevo, laboratorio, gradas, coordinación, teatro, puesto votación, segundo piso, bloque 2.